Deberás tener tokens USDT-TRC-20 y tokens TRON en tu saldo para pagar la comisión de transferencia. Haz clic en Send, selecciona USDT-TRC-20. Introduce la dirección del monedero al que se va a realizar la transferencia o copia el código QR para que la dirección aparezca automáticamente. Introduce la cantidad exacta a pagar por la licencia y pulsa Next.